Buenas tardes. Bueno, estamos encantadas de estar aquí rodeadas de la gente de Valencia, de Viterránea, para entregar este, este premio, siempre es emocionante y este, este proyecto se lo ha ganado, estar así a punto de entregar la bicicleta número 1 que se dice pronto. Entonces, eh, bueno, ya he repartido más de 900 herramientas para cambiar el mundo. Más de 900 bicicletas recuperadas y entregadas eh, a gente que, que las saca todos los días que las utiliza para, para cambiar el mundo. Así que, eh, bueno, yo, eh, si no, hago traga del premio y voy a pasar a palabra a, a Valencia en para que hable del proyecto, porque al final eh, aquí sos una familia y, y nosotras cuando pues, estamos viendo le estamos aprendiendo. Así que enhorabuena. admiramos mucho a Soterraña. Soterraña es un proyecto muy bonito y entonces yo como vecina, porque digo cerca de ellos, voy a hacer que me una anécdota, ¿no? Yo fui a hacer la declaración de la Torre, que, va, que correr, y cuando bajé del metro me vi una mesita con dos chavales. Dos chavales, Alejandro y Y tenían cosas de bici y tal. Y bueno, y tenían unos tontones que les acaban de apagarucar. No, los tenía que ir a está. Se muy rápido, ¿no? Pero sobre todo lo que me gustó fue la proporción de la bicicleta. Y vernos allí en mitad de una avenida muy grande, con mucho coche, pues reivindicando el espacio para, para la bicicleta. Y además, tengo que decir que en el tiempo que llevo de vecina de ellos he visto, aparte de los disparatotes, un montón de labor social que creo que es una labor social preciosa que hace Reparten mantas, reparten comida. Están en el barrio ayudando a los chavales de un barrio conflictivo y complicado. Bastante abandonado. Donde han podido hacer una escuela con los chavales del barrio. Eh, hacen el taller de reparación de las bicicletas. Hacen los busy meets, que es a partir del verano cuando hace calor. Salen con las noches con las bicis y tengo que decir que a veces me tocan el timbre mientras estoy comiendo porque al día siguiente tengo que trabajar. Y luego también hacen otra cosa muy bonita, <risa> <risa> que son los libres. Y ellos dejan libros por ahí para que la gente, porque tiene una biblioteca muy bonita, y ellos dejan libros por ahí para que la gente al día siguiente, cuando vamos a trabajar, nos encontremos. Y luego también hacen el Día de la Virgen de saludos para la gente. Entonces, bueno, más cosas, pero con esto yo creo que la suficiente Y un aplauso y un agradecimiento mutante. lo explica muy bien ¿eh? Eh, ni siquiera reflexionando con él, cuando no que la gente no vaya a y vamos muy duro, todo muy duro bueno, eh, esto para todos es, la verdad es un reto muy ilusionante que tiene un origen mitológico que ¿sí? lo tiene, vemos aquí Alberto que se encontró una bicicleta en el río Palancia y, y bueno, dijo que hay que sacarla hay que recuperarla y un residuo menos y bueno, se lo vamos a ver bien bueno, pues aquella, aquel pequeño gesto bueno, aquel gran gesto se convirtió en esta realidad. Como una broma, poco a poco la cosa ha ido creciendo y hoy en día estamos a punto de llegar a las mil bicicletas recuperadas. Recuperadas y donadas a entidades sociales o personas en situación de vulnerabilidad. Esto es mágico. Y mágico es también toda la gente que ha pasado por el Y mágico es que estemos trabajando en red, que las de Isabel, de los servicios sociales, o AMA, o AMA no, a veces no existe, pero, pero ha trabajado mucho en el vídeo para todas y, y, y muchos amigos y amigas han ha otra jugada, a, a Esto es mágico. Y mágico es también contar con tanta gente como estás aquí. Es que, la verdad, es una fortuna tan grande este proyecto que da ganas de ponerse bueno, el mundo. Es un mirador. Los milagros existen. Y el mirador se llama Vis y el mirador se llama Vosotras y Vosotras. Este es maravilloso. De verdad, gente, y es un maravilloso. No me mucho, pero de, las, de los tres pilares y las muchas preguntas. Pilares: la sostenibilidad, porque recuperar bicicletas supone muchísimos kilos, toneladas de material que acabaría en un vertedero. Eh, la justicia social, porque consiste en dotar de vehículos a la gente que la necesita para ir a trabajar, para ir a la sierra. Es un una bicicleta puede cambiar la vida de muchas personas. Y también de la movilidad sostenible: ponemos bicicletas el movimiento que estarían en otras situaciones estarían en la basura, vuelven a circular por las calles. Y las preguntas muchas. Principalmente, ¿por qué? Porque creemos en la bicicleta como un de cambio social. ¿Para qué? Para cambiar el mundo. Y una, una cosa más importante que no quiero dejar pasar por alto es, ¿dónde? Al proyecto y a nosotros, a nosotras, nos cambió la vida, llegar donde llegamos. Y vamos al barrio del Chile, un barrio que como apuntábamos ya, es un barrio donde hay programas de sociales. Y de repente, llegamos como mecánicos y en dos días nos convertimos en, no sé, en educadores, en algo extraño que no estaba previsto hacer. Y de repente nos vimos trabajando con algo mucho más difícil que las bicicletas, con las personas, con las familias, con los menores y las madres del barrio. Y frente proyecto lo que creciendo, lo bueno que tiene este proyecto, con las cosas que les hacemos en Soterraña, es que nunca está definido qué es lo que vamos a hacer y nunca tenemos claro qué vamos a hacer pero las cosas siempre van hacia el mejor camino posible. Yo y hoy en día tenemos un proyecto maravilloso, y que hemos salido a Manuel, que lo amo muchísimo, y yo lo en este proyecto. Y yo creo que nos ha cambiado la vida a todos. Es magia, y la magia es la gente. En esta época de tanto ruido, y parece que todo es negativo, hay cosas que son fantásticas, y vosotros y vosotras sois fantásticas, y el proyecto tiene la bicicleta es fantástica, y bici para todas es fantástica, y todas son para todas. Así que muchísimas gracias, y bueno, muchísimas gracias a Chema, muchísimas gracias a Alex, que está por ahí, que son los que están ahí a tope, también estaba él por ahí, muchísimas gracias en el momento que están dando todo para estar esto. Y bueno, pues paso a dar las los empates al que ya que mucho social, que siempre está ahí arrollándolo, y que siempre piensa en nosotros, y nos llevo en su y eso es una Vamos a que está de forma adaptada, ¿está aquí? En eh, San Juan de León muchos años eh, una alternativa era eh, ofrecer bicicletas para las personas sin hogar y darles una oportunidad de movilidad porque personas sin recursos que venían primero de la calle eh, entrar en un programa para conseguir mejorar su vida y sobre todo conseguir trabajo que se de adelante la movilidad era un reto. y un taller de bicicletas que para y Y a partir de ahí se abre toda la ventana al barrio a la comunidad y entonces conectamos también con el proyecto de Vipis para Todas. Y entonces es esa red tan maravillosa, no? de, de transformación social a través de la bicicleta. Y e esa es la red que deseamos que este premio, que está, está reconociendo, se un impulso para seguir trabajando, a pesar de las dificultades, de los caminos, pero sí de la organización de la transformación social a través de la del Así que muchísimas gracias.